Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando ese video. Bueno, te invito, antes de empezar con la clase de hoy, te invito a que te sumes a nuestro grupo de Telegram. Somos muchos miembros, todos los días te digo lo mismo pero de verdad que es un placer leer que todos los días están hablando de astrología y es la manera más fácil de aprender esta hermosa herramienta y también que te sumes a eh, nuestra comunidad web eh, patagoniaastral.com Bueno, hoy que vamos a ver en la clase de hoy, la 237 vamos a ver el sol, acá te lo señalo sol en casa 5 en Sagitario casa 5 en Sagitario y después vamos a ver el sol en Sagitario, en casa 11 en Sagitario. Pero empezamos por el principio. Sol en casa 5. Vos ya sabés que es narcisista, apasionado y creativo. Casa 5 en Sagitario. Respetuosos, optimistas, comprensivos. Sol en Sagitario. Honrados, sinceros, generosos. Y como negativo, es el sol en Sagitario, precipitados, algo descuidados, rebeldes. Por lo que si tenés esta configuración astral, vos estás haciendo un estudio de una carta natal que tiene esta configuración, o sea, el sol en Sagitario en casa 5 y la casa 5 está en Sagitario, es posible que estés ante una persona sincera optimista que le gusta de pensar solo en él. Guarda, un poco egoísta. Bueno, vamos entonces con el sol en Sagitario, eh, en Casa 11 y la Casa 11 en Sagitario. Sol en Casa 11. Amistoso, superficial, vanidoso. Casa 11 en Sagitario, optimista, cordial, aventurero. Sol en Sagitario, honrado, sincero, generoso, precipitado, descuidado, rebelde. Eh, si estás estudiando una carta natal con esta configuración, es posible que la persona que tenés como cliente, ¿Sí? Sea un aventurero rebelde que se jacta por su vanidad de sus propias aventuras y rebeldías. De esas personas que te hablan de todo lo que hicieron, de cómo fueron acá, de cómo. Bueno, esas personas muy yoicas. ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Claro que sí, pero antes, como siempre te digo, te dejo acá, en este costado. Ahí donde está la flechita roja Ahí es, Al lado de la flechita roja Te dejo una cajita De descripción Donde ahí tenés todos los anteriores Videos, una lista de Reproducción Con los 236 videos Anteriores a este Entonces así Antes de fin de año Vas a poder ser astrólogo Astróloga Astrólogue, Chao, hasta mañana